Chicos, el día de hoy les traigo un profile Un profile <risa> Y que de nuevo chicos El día de hoy les traigo un unboxing Pues de una caja De, de la segunda Battle of Legends que sale La Battle of Legends Rel Relentless Revenge eh, El año pasado salió Battle of Legends Like Revenge Y la verdad la caja que compré. Pues fue bastante buena, es decir, ¿verdad? Me salieron dos Omegas, dos Crystal, una Minerva, me salieron Herodai eh, y sincron cosas que yo quería, cosas que yo necesitaba, me salieron. Así que, pues, vamos a ver qué tal sale esta cajita, ¿verdad? Me tomé el tiempo de quitarle el plastiquito de una vez para no alargar tanto esto. Es una caja de. Eh, 24 sobres, cada sobre trae eh, ¿Cuántas cartas? Trae 5 Cartas, me parece que eh, Cada uno trae una, una secret Y el resto trae pues lo que son Ultra raras, entonces pues Sin más preámbulo vamos a empezar con esto Vamos a separar por supuesto los sobrecitos Yo me voy a quedar con la cajita porque si sí les doy uso Así que pues sí, vamos a empezar con el primer Montoncito de pues de sobres, ¿verdad? Entonces vamos a abrir el primero Lo malo de esto es que eh, Konami decidió incrementar las, la cantidad de cartas que salen en esto Incrementó el set bastante. lo duplicó Entonces el ratio de algunas cartas es bastante bajo Y eh, pues no siempre vamos a tener lo que queremos Yo en específico no busco nada de esto Pero pues a ver, entonces la secreta que tenemos es Car Trooper Ahora es una reprint que no se necesitaba mucho, pero aún así Card Trooper Secreto se ve bastante bonito. Tenemos eh, World Legacy Discovery, que es una ultra rara que vino. Tenemos a Performance Tricklon, que este sí lo voy a usar, me gusta muchísimo lo ultra raro. Al menos eh, como se ven ultra raro. Tenemos Cayu Files. Una cosa que nadie pidió. Y tenemos a los nuevos, a los Earth Star. Que si eh, pues esta caja me lo permite. Les este estaré trayendo eh, varios profiles. Entonces no vamos a indagar mucho en las cartas. Pero de cualquier modo vamos a hacer este. Este. Opening verdad, para no alargarlo tanto Y no hacerlo tan tedioso, entonces la Secreta que tenemos aquí es Infinite Machine, ahora esta carta es muy buena Para los Timelords, es una cosa bastante padre Los ayuda muchísimo, entonces está bastante Bonita esta, tenemos como una Ultra rara aquí, tenemos a Solemn Strike Una reprint bastante buena y por Supuesto que si sí la voy a estar us usando Tenemos a Gabriel. Ahí suena el nombre a Gabriel o algo así Gabriel de Timelord, un nuevo Timelord Bastante, bastante padre, pero pues esta, esta, esta, sigo, sigo, sigo queriendo Así que la voy a poner, no sé, no, no la voy a poner ahí Pero de todas formas, entonces tenemos un nuevo Timelord y tenemos Iron Knight Que este no lo conozco en absoluto Y tenemos una reimpresión de los neoespaciales Tenemos al bonito Colibri entonces pues ya tenemos una Salem Strike La verdad pensé que, iba a salir, que no me iba a salir De hecho ni me acordaba que salía Así que fue una bonita sorpresa Y tenemos al nuevo Eh... Galaxy Ice Photon Lord. Este sujeto es bastante bueno. Es la contraparte, por así decirlo de cierto modo, de Hope. Cosa que me gusta mucho porque este wey niega efectos de monstruos. Mientras que Hope niega efectos de magias. Así que esta, esta está bastante padre, debo admitirlo. Tenemos aquí una trampa Alter Guys que, pues, se reprimió. Tenemos Pre -Preparation of, perdón, Preparation of Ritz en ultra rara, bastante bonita. Tenemos Ciber Larva y tenemos eh, Dark Lord Contact. Entonces también se reimprimieron cosas Dark Lord Cosas como Shell que no tenían reimpresión y son bastante buenas Así que pues sí, la verdad está bastante bien Ya estoy bastante feliz con una Solemn Strike Porque no tenía Solemn Strikes, las que tenía las tuve que vender Así que pues sí, entonces eh, Tenemos aquí la siguiente carta que es Ogrowth de Red, Red, Red Relentless, Me imagino que de ahí salió el nombre eh, ¿Qué hace este sujeto? Dice, una vez por turno, durante tu main face eh, Ah, es el que rola los dados. Realmente no es una gran cosa. Al menos a mí no me gusta mucho. Pero está bastante padre. Eh, tenemos aquí Summon Dice. Una. No sé si es reprint. Pero está bastante padre. Tenemos una Solemn Judgment. Bastante bonita. Ultra rara. Bastante, bastante preciosa. Tenemos una Duelist Alliance. La voy a usar porque nada más tengo dos secretas y tres comunes. Entonces yo quiero otra foil. Tenemos a. Link Lin, ¿Qué? Litmus, Doomswordman. Un nuevo ritual. La verdad, desconozco mucho que hagan. Pero pues ya veremos después. Eh, qué hacen en cada una de estas cosas. verdad. Entonces, eh, espero al menos tenerlo uh, bien enfocado. Para que se vean los efectos. Tenemos una reprint bastante buena. Tenemos a Honest Neos En secreto se ve precioso, la verdad. Una reprint que se necesitaba. Pues bastante. Tenemos a Cefilon, un Time Lord. Pues el de 4000 me parece el más ponchado Tenemos un Bagushka, Bagushka también se reimprime en esta cosa Y se ve bastante bonita en ultra rara, díganme que no eh, En lugar de la super rara al menos le brían estas letritas Así que este está bastante padre Y tenemos una reprint de una carta que era rara y se elevó su precio bastante Que es Siphon Driver Este sujeto nada más había raro y pues como se reimprimió lo que es gamma Esta cosa subió muchísimo de precio porque no había reimpresión Pero ahora tenemos y en una rareza todavía más bonita y tenemos por último Bottomless trap Hold. que pues es una reimpresión que no se deseaba, pero aún así se agradece por parte de, de Konami. Ahora, aquí tenemos a Extrude. Esta sujeta salió en GX, todavía me acuerdo perfectamente bien, creo que fue en GX, ni siquiera me acuerdo de eso. Fue en los primeros yugis y pues, no sé, o sea, está bastante padre el arte, es bastante... Simple, por así decirlo, es muy, muy fiel al, a la carta en sí del anime Pero de todas formas, eh, bastante padre pues para el nuevo arquetipo de la Cinderela Que le cambiaron el nombre por ahí Tenemos a este sujeto a un Elemental Lord que es Pyrox, creo Pyrorex, Pyrorex Tenía rato sin verlo y la verdad es una reprint bastante interesante Tenemos... Ah, si ver, el Tain El Tain, el Tenin, no me acuerdo Y tenemos a TG Wonder Magician Esta carta hizo mucho rage Hizo que mucha gente se enojara Precisamente porque Esta carta la tuvieron que comprar Porque no había reprints en secreta y fue muy caro Por el Cristron que no se ven sus luces todavía Y tenemos a Gaia Que este pues, eh, qué les puedo decir Uno de los primeros Link 3 que salieron no, no es la gran cosa En su momento yo lo quise y no lo tenía Así que está bastante bien pues para la colección al menos Aquí tenemos a o la Cinderella Como le pudieron llamar Me parece que aquí no llegó con ese nombre Por cuestiones de Disney y esas mamadas Pero de todas formas aquí está Esta sujeta bastante bonita Como les dije si esta caja me lo permite Yo les estaría trayendo el deck Tenemos a los neospaciales Que se están reimprimiendo debido a pues el soporte Que va a estar eh, saliendo por ahí ¿Verdad? Más adelantito Tenemos Iron Cage tenemos también a la Pantera de los neoespaciales. tenía rato sin verla también Y tenemos a Noble Knight Brothers que no tenía reimpresión y era secreto me parece Yo tenía uno en 30 pesos, no sabía ni siquiera si se jugaba o no, pero pues no me servía así que en eso lo vendí Y eh, pues ahora me entero de que eh, si no es cara es una que no se ve mucho Tenemos otra princesín por ahí eh, pues ya van dos, me parece que van a ir a tres Tenemos a tema de Sky Skystar Otro Star que si, como les dije El deck me lo permite, les traigo el profile Torrential Tribute, una reprint que se ve bastante bonita Sí. tenemos al Carvaje De la Calabaza de la Cenicienta Y tenemos a Trickstar eh, Narquisus Entonces, um, pues qué les puedo decir Ya estoy bastante feliz Con lo que me ha tocado a decir ¿verdad? hasta ahorita Como les dije, no es que buscar algo Y tenemos a Boreal Gord Dragon eh, otra versión del Borrello Dragon. Y este sí lo quiero usar porque chance, chance y me armo. El Rocket todavía no estoy seguro. De cualquier modo, el Rocket sí les estaré trayendo la decklist aunque sea virtual. Así que eso está bastante bien. Tenemos a Slash Draw, una carta que pues está interesante. Mas no le veo uso a alguno. La verdad no me agrada tanto. Tenemos otro Wonder Legacy Discovery. Tenemos The Kaiju Files otra vez. Y tenemos a Performance Damage Juggler en Ultra Raro que se ve bastante, bastante bonito. Así que vamos a seguir con esto, ¿verdad? Eh, vamos a acelerarlo un poco. Tenemos a Merlin como el secreto. Tenemos eh, Limit Doom Ritual, bastante interesante. Tenemos Iron, Iron Hands. Iron Hands, sí. Iron Hands. Tenemos otro, otro Timelord de los bonitos, de los nuevos. Tenemos al Campo de los Kaiju como última en esto. Nada más nos quedan dos sobres de la primera mitad de esta bonita caja, ¿verdad? Así que vamos a seguir con esto, tenemos otra Infinity Machine para los bonitos Time Lord, tenemos un Foolish Burial Goods que nadie quería en absoluto, <risa> tenemos Rainbow Dark Dragon, tenía rato que no veía esta carta, tenemos Dark Lord o Hechizo de los Dark Lord, no sé cómo se llama en español pero quiero pensar que ese es traducción. Tenemos otro Iron Knight por último, entonces vamos a abrir el último sobre de la primera mitad, así que vamos a jalar esto todavía más ¿verdad? Vamos a traer aquí la otra mitad. Vamos a ir poniéndola de, de una buena vez. Entonces aquí está. Y vamos a seguir con esto. Presentamos en las secretas pues otro Honest Neos por ahí que se coló. Tenemos Noble Dykes, eh, ¿cómo se llama? Medraut. Tenemos otra Solemn Strike que agradezco muchísimo. Tenemos Contact... Eh, Convert contact que me parece que es La de los draw o para el robo De los neospaciales y tenemos otro eh, Star por ahí Entonces no sé cuántos lleve cada uno El deck, no sé ni siquiera si he sacado Más de tres, creo que este es el tercero que saco Así que, Ay, no sabría esto sobe. Entonces pues por ahí vamos Tenemos Glorious Numbers una secreta que desconozco muchísimo que hace Y no sé qué tan buena sea por ahí eh, Espero que se pueda leer el efecto en la cámara Si no, pues, eh, lo siento mucho <ríe> Tenemos banishment eh, of the Dark Lords un, El buscador de los Dark Lords principal Tenemos Etermeleon No tenía esa cosa y quería conseguir común Pero ya que me salió eh, Ultra Pues se agradece mucho Tenemos Cyber Dragon Ultra Y tenemos Full Metal Force Que no sé qué chingados hace en esta caja, ¿Verdad? Entonces vamos a pasar con el segundo sobre de la segunda mitad Como secreta tenemos otro card Trooper Tenemos Trampa Altergeist otra vez Tenemos a Imdub que se ve bastante bonito en Ultra Raro Aunque pues me parece un desperdicio de espacio a decir verdad Tenemos eh, Earth Tobias de los Star Tenemos otro Elemental Lord, el de Viento me parece Entonces vamos a pasar con otro sobre porque ya estoy ansioso con esto no sé, no sé, no sé Por ahí escuché que el castillo era reprint Era, perdón, era print Tenemos Tornado Dragón, un reprint bastante bueno Igual que Bagushka, ¿verdad? Tenemos Unizombie Ultra, que si bien no se necesitaba De todas formas se agradece Un Ending Nightmare, por otro lado, sí es una carta Que de verdad es una muy buena reprint Esta carta es muy, muy útil en Alter Guys y en todo lo que use Back row, entonces Está bastante padre esta carta Tenemos Born from Dragony, Dragonis perdón Y tenemos eh, a Sandayon que es otro Time Lord, el de luz Me parece, con 4000 de ataque Se ve, se ve potente, se ve potente Entonces, eh, Chansey también arma un Dark Lord Depende de lo que salga, tenemos otro Glorious Numbers Tenemos eh, el Tainin O como se llame, tenemos a uh, Metallon. Tenemos este Link Altergeist, que pues me que podemos decir, ¿verdad? Y tenemos Ciberlarva. Este sobre no me gustó en absoluto a decir, ¿verdad? Pero de todas formas. Eh, uno de muchos, ¿verdad? Eh, por aquí tenemos otra vez a Merlin. Tenemos a Baguska. Tenemos a Hylon. Tenemos World Legacy hurts Sí, World Legacy Heart. Y tenemos otro Performance Damage Jugler. Entonces. Pues. Eh, a ver qué tal sale. Ay, ya valió madre este sobre. Porque. Ahí está, ya. Listo, ya pude. Entonces vamos con el otro. Y tenemos eh, Cliff de Phantom Bird. Como secreto, no había salido hasta ahorita. Tenemos Summon Dice. Tenemos Iron Cage. Tenemos. Eh, windrow de Elemental Lord. Y tenemos otra bonita Duelist Alliance. Ahora, una carta que yo estoy buscando es la, la del dinosaurio la del fósil no sabe explicarlo la verdad esa carta yo la quiero y hablando de <ríe> acaba de salir esta cosa está bastante padre entonces de eso estoy bastante feliz se llama living fósil tenemos pre preparación de rituales eh, tenemos otro Performance Tricklown, otro Elemental Lord y un campo Kaiju. Entonces me parece que quedan con este 5 sobres por abrir. Así que, pues a ver qué más sale, ¿verdad? Tenemos otro Tornado Dragón. Otro Solemn Judgment. Otro Banishment of the Dark Lords. Eh, Limit de. Limitus. Limit. Litmus. Litmus. Doom Swordman. Y tenemos a los brothers. Otra vez. Entonces. Ya, nada más quedan cuatro sobres. Qué pinche emoción. Pero, pues, por lo que veo, no se va a poder hacer al menos el decklist físico de la Cinderella Se ve bastante, bastante complicado. Tenemos a Flying Elephant. Este arte es nefasto, de verdad. No me gusta nada, en absoluto. Nada, nada, nada. Tenemos a Iron Hands. Ahora tenemos a la fusión de los Star. No sé, tiene dos fusiones me parece Y esta es la primera que sale Tenemos a Cyframe Driver y tenemos a Nasten, que se ve bastante bonito Aunque prefiero por mucho el secreto Que existe, entonces Ah, ya casi acabamos Con esto, tenemos aquí Cyber Emergency eh, El secreto va aquí, tenemos un Foolish Burial Goods, basura, tenemos Norito En Ultra, se ve bastante bien Tenemos a Narikisus y tenemos otra TG Wonder Magician. Los últimos dos sobres, a ver qué sale, a ver si se rifa con otra Solemn Strike, por poner un ejemplo, ¿verdad? Tenemos a número, número 67, Pyre Dice Smasher. Este sujeto no me acordaba ni siquiera de su existencia pero lo voy a poner por aquí Tenemos a otros, otro Star, tenemos eh, Eater of Millions, tenemos Dark Lord Contact y un Cyberdragón, Así que ya para acabar con esto verdad vamos a abrir el último sobre que la verdad ya <coughs> se me está cansando un poquito la garganta Así que aquí está, el último es de Phantom Knight of Asian Cloak. Asian Cloak es una carta que recrea reprint, pero ya la habían anunciado, así que no le veo mucho sentido que usen espacio. De cualquier modo, en secreto, se ve bastante bonito. Tenemos unizombie, tenemos otro Unending Nightmare, cosa bastante bonita. Tenemos otro carruaje y tenemos, por último, Born from Dragonis. Entonces, la verdad, pues no salió tan mal todo este pedo, ¿verdad? Pudo ser muchísimo peor, así que pues eh, vamos a poner rápidamente... Todas las secretas que salieron Por aquí ahora este salió bastante bien Así que estoy feliz Kart trooper, bla bla bla Tornados dragones, otro kart trooper Y pues eh, Muchísimas cositas más Por ahí otro, un Gore Dragon Que la verdad estoy bastante feliz de que haya salido Entonces pues sí verdad Entonces chicos espero les haya gustado mucho el video eh, De verdad Si ustedes quieren revender, no compren la caja, pero si ustedes son coleccionistas vale muchísimo la pena como yo por ejemplo, entonces pues sí entonces eso ha sido todo, espero que os haya gustado el video, comentarios o sugerencias pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo no olviden suscribirse, darle like a la página en Facebook y unirse al Discord oficial del canal, eh, yo soy Alberto de Rincón del Luelista. y los estaré viendo en el siguiente video